Antonia, muchas gracias por la, la hospitalidad. De, de, uh, nosotros eh, eh, somos contigo aquí en esta casa muy, muy eh, linda. Eh, eh, dígame de la, de la historia de, de, de, de la tu vida profesional y la patencia de, de cómo descubriste la, la inteligencia artificial un campo aplicativo muy importante. Eh, es una historia curiosa eh, porque mm, yo realmente soy un abogado, mm, abogado recibido en Buenos Aires y doctorado, yo soy un Philosophical Doctor, PhD, eh, en Argentina también. Uh, pero me dediqué a la filosofía del derecho y en esa época trabajábamos mucho lógica formal. Veníamos de eh, trabajos de Wittgenstein, entonces todo esto nos llevaba a estudios de lógica. Contemporáneamente, un gran autor eh, finlandés Georg Henry von Bricht, publica en Mind un artículo sobre la lógica deóntica, o sea, la lógica de las normas. Eh, todo eso llevó a que la lógica se ocupara mucho de las normas y que nosotros nos ocupáramos de lógica. Digamos, mm, nosotros creamos en, uh, en Buenos Aires uno de los centros más importantes del mundo. Esto no es brasileño, ¿no? De un mundo, no, no, ¿no? Esto es eh, verificable, empíricamente verificable. Por este mm, desarrollo de la lógica, obviamente yo estaba cerca de los informáticos. Un día me llama el director del... Mm, registro de la propiedad de la ciudad de Buenos Aires. El registro estaba en los uh, altos de el, uh, tribunales. Uh, había goteras, había ratas, había maruolo, <ríe> en fin, me dijo, a ver si lo informatizamos, vos que sos un informático, informatízame el registro. Entonces, no soy un informático. Bueno, y ahí empezó una de esas discusiones que no tienen sentido, porque él estaba convencido que yo era un informático. Yo estaba convencido que no, pero era una discusión ridícula. Porque él me decía, bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien. Pero informatizámelo igual. O sea, eh, no asumía que yo le dijese que no. Entonces... Cuando vi que la cosa era irreversible, dije, bueno, está bien, acepto, pero con una condición. Vamos a nombrar al ingeniero Dolder para que me ayude. Dolder era el único que hacía informática en serio acá, Y entonces él hizo la, el registro y yo lo ayudé. Si bien el, el, el, el, el ex director murió pensando que yo lo hice y Dolder me ayudó, no tenía sentido. Pero lo curioso es que estamos hablando de 1968. Uh, la ciudad de Buenos Aires tiene el primer registro automatizado del mundo. Y haciendo ese registro, descubrí una cosa increíble, mm, Siempre en materia jurídica se discutió mucho sobre los sistemas de mmm, los sistemas de publicidad de los registros. Había dos: el sistema real, o sea, siguiendo la cosa, res cosa, siguiendo el inmueble, o el sistema personal que seguía a la persona. Eh, esto trajo discusiones, cuál es la mejor, gente que fue en cátedra porque hizo dos más. Cuando nosotros pusimos en, en, en una base de datos, en los datos del, del comprador, en los datos del inmueble, los datos del registro y los datos de eh, la dirección, tú podías entrar ahí por cualquiera de estos cuatro elementos. Nunca nos habíamos dado cuenta que el problema de si era mejor el sistema real o el sistema personal, se debía a que eran mm, hojas de papel. Y las hojas de papel tienen tres dimensiones, son físicas. Tienen largo, ancho y espesor. Es decir, tú puedes organizarlas como se te ocurra, pero puedes tener un solo criterio. No puedes tener más de uno. Cuando tú haces una base de datos, el problema se disolvió. Interesantísimo. No es que se resolvió. Wittgenstein diría, se, re, se disolvió. Desapareció el problema. Bueno, esta fue una experiencia muy, muy importante para mí. Llegó a Italia, ganó la cátedra de Ciencia Política y... Me llaman del Consejo Nacional de Investigaciones Italiano para decirme, mire, nosotros hemos averiguado todos sus antecedentes y usted es el único informático que nos puede traer la informática jurídica a Italia. Segunda vez, señores, yo no soy informático. Uh, de nuevo, bueno, en fin, qué sé yo, haga como pueda, pero resuélvalo. Entonces, yo tenía un maestro muy importante en Italia, que era Norberto Bobbio. Lo llamo por teléfono y le planteó el problema. Me dice, mira, no, no aceptá. No, ellos no necesitan un informático. Necesitan un tipo de cabeza abierta que traiga la informática del mundo. Y vos lo podés hacer perfectamente. Acepté. Y acepté entonces la dirección... ...del Instituto per la Documentazione Jurídica del Concilio Nacional del Ricerche ...en Florencia. Uh, ahí estuve 10 años como director. Y pude hacer muchísimas cosas. Eh, vamos a decirlo brutalmente, porque tenía mucha plata. No se puede hacer investigación sin plata. Yo tenía 64 investigadores pero tenía millones, porque me daban millones el Consejo el consejo Nacional. Nacional de Investigaciones y porque me daban millones los jueces, con los cuales aprendí a hablar napolitano, gran todos napolitano, los, los altos Entonces, si uno... Mmm, hablaba un poco a Napolitano, te daban un montón de plata. Bueno, con todo ese dinero pude dirigirlo al, a, a, a la investigación. Uh -huh. Y entonces, sí, pude hacer muchas cosas. Lo primero que hice fue congresos que se llamaban, cuatro congresos, que se llamaban Lógica, coma, Informática, coma, Derecho sin o y nada, ¿Mm? se discutió si se podía, si no se podía, yo, es que, yo los llamo así, ustedes hagan lo que les parezca. Eh, y los hice en el 81, en el 85, en el 89 y en el 93, o sea cada cuatro años, obviamente que llamé a mi maestro y amigo Georg Henry von Bricht para que los inaugurara, porque con él y con todos los... Es decir, podía invitar a cualquier persona. Además estaban encantados de venir a Florencia. <risa> estaban encantados. realmente Al principio éramos pocos, pero después tuvimos que poner una especie de, de cuota y decir, no, señores, basta, porque es decir, tenemos que hacer congresos que sean al mismo tiempo eficientes. Uh, Hay... Mm, Conozco algunos eh, informáticos muy importantes, entre ellos eh, uno norteamericano, ahora no me acuerdo el nombre, pero ya me, ya me vendrá, y otro inglés que ya hacía eh, algo de inteligencia artificial aplicada al derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos se había creado un sistema que se llamaba Taxman para las Uh, para las la contribuciones uh, fiscales. Y ya, ya era un sistema que manejaba inteligencia artificial. Estamos hablando de los años comienzo, de los años 80, es decir, era el principio de, del begin, ¿no? Pero sí, se hacía. Nosotros, uh, ahí, yo tuve la suerte de trabajar con Carlos Alchurrón, que era un argentino, un lógico de primera, de primera, y mmm, ahí descubrimos un tema que siempre había atenazado a los juristas. El tema es el siguiente, las, las normas jurídicas no son ni verdaderas ni falsas. Si yo digo cierra la puerta, si tú la cierras, quiere decir que mi, mi orden es eficaz. Si no la cierra, quiere decir que no es eficaz. Pero no, no tienen valor de verdad o de falsedad. Si las normas jurídicas no tienen verdad y falsedad, y si la lógica, como dijo Aristóteles en el, eh, eh, en el libro sobre la expresión, eh, se ocupa solamente de aquellos enunciados que son susceptibles de ser verdaderos o falsos, Aristóteles dice, yo sé que hay otros enunciados, como dar órdenes o orar. Pero de esos enunciados me voy a ocupar en la retórica y en la pragmática. Con lo cual, la lógica se ocupó siempre de enunciados verdaderos. Pero si las normas jurídicas no son ni verdaderas ni falsas, eh, hay un famoso dilema de Jorgensen, un dinamarqués, que dice, o bien... Las normas jurídicas, o, o bien, el, dado que las normas no son ni verdaderas ni falsas, o bien la, las, norm, la log, la, las normas jurídicas no tienen una lógica y acá venla con esto de que esta norma es eh, contraria a esta o esta se deriva de esta otra, no hay una lógica, así que acá venla con todo esto. O oh, hay una lógica, pero entonces la lógica o está más acá o más allá de la verdad. Eh, el tema era fascinante, y entonces con Carlos Sanchurrón escribimos un artículo que se llama Lógica sin Verdad. Es un artículo muy importante porque nosotros demostramos, eh, eh, hemos sido muy criticados y hasta el día de hoy se discute, eh, en fin léanlo y saquen sus conclusiones, pero yo creo que demostramos que la lógica es sintáctica. Está antes de la verdad o la falsedad. La verdad o la falsedad es semántica. Yo puedo tener un sistema sintáctico sin tener ninguna semántica. El póker es un sistema sintáctico. Pero que yo tenga póker, o sea, cuatro cartas iguales, no tiene ningún correlativo en el mundo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la verdad o la falsedad. Esto es muy interesante porque toda la informática también es un sistema sintáctico y no tiene nada que ver con verdad o falsedad. O sea, que empezamos a mostrar que podía haber sistemas de lógica que no tuvieran nada que ver con la verdad o la falsedad. Y entonces, ahí sí. Ahí nos largamos a hacer SRL, que no significa lo que piensan ustedes, sino que significa Sistema de Razonamiento Legal. Eh, ¿Qué hicimos? Tomamos la um, parte del derecho italiano que se ocupa de um, familia, derecho de familia, y entonces lo pusimos de tal manera que la máquina pudiera trabajar con él y creamos una regla eh, complicada de derivación que tenía una cadena hacia adelante y una cadena hacia atrás. La cadena hacia atrás justificaba algo que tú decías, la cadena hacia adelante decía cuáles eran las consecuencias jurídicas si tú dabas unos datos. Eh, al principio comenzamos a trabajar, buscábamos un lenguaje de programación. Entonces apareció Prolog. Entonces, bueno, y decía Prolog tiene una eh, regla de deducción, fantástico. Compramos Prolog, empezamos a trabajar. No había, no dábamos pie con bola. Un día en un congreso me encuentro con Colmenauer, que era uno de los creadores de Prolog. Y le digo, mira nosotros estamos trabajando, pero usted Prolog no tiene una regla de derivación. No, me dice, no, tiene una regla de corte. Digo, señores, pero ustedes dicen que tiene una regla de... mira dice, cuando se hizo la propaganda, nosotros dijimos, no, es una regla de corte. me dijo, es lo mismo, y salió y ahora no podemos decir, miren, estamos equivocados, así que arréglense como puedan. Bueno, nos pasamos a ISP, <risa> que era mucho más complicado, pero hicimos eh, SRL. Y SRL podía eh, decir en cualquier momento, eh, si tú hacías una afirmación sobre que esta norma eh, se derivaba de, de esta otra, te hacía inmediatamente el cálculo en una cadena hacia atrás. Pero también, si vos le decías, este, David se casó con, eh, Diana. con Diana, entonces te escupía todas las eh, consecuencias jurídicas que esto tenía, distinguiendo entre obligaciones individuales y obligaciones mancomunadas. Las mancomunadas son las que tiene uno y el otro. Bueno, una cosa fantástica. Me acuerdo que en la tarde que lo trajeron, porque había mucha gente trabajando en esto, pero las que lo hicieron realmente, es decir, físicamente, eran dos estudiantes muy aventajadas de PISA. En PISA eh, hay la mejor eh, inf inf informática, nació en PISA, y sigue siendo, no quiero entrar en problemas, pero una de las mejores. Uh, y lo trajeron estas chicas, entonces empiezan a mostrarnos, hacemos le hacen preguntas y el sistema contesta. Entonces el caso del churrón dice: Un momento, un momento. Yo quiero ver si la máquina es capaz, yo no le voy a dar ningún dato, si es capaz de sacarme una ley lógica. No, le dijeron las estudiantes: No, no usted no sabe nada de informática. Si usted no le da algún dato, la máquina no puede trabajar. Entonces quiere decir que está mal hecho. Bueno, y ahí vino. Una discusión increíble, un viernes por la tarde, inolvidable. Yo dije, van a cerrar la facultad y es una de las pocas veces en la historia de la humanidad que en vez de discutir podemos tocar un botón y saber si lo hace o no lo hace. ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, eh, entonces Carlos dijo, está bien, pero yo digo que si lo hace mal es porque está mal programado. Bueno, tomaremos nota. Tocamos y lo hizo. Las que no estaban preparadas para eso eran las que lo hicieron, que no tenían la menor idea de que tenía semejante potencia. Me acuerdo, mira, se me pone todavía la carne de gallina cuando los, los me acuerdo, dijeron, wow, porque habían hecho una cosa de la cual no tenían idea de la potencia que, que, que, que tenía. Bueno, bueno. Eh, nos fue bastante bien con SRL, eh, lo presentamos en varios congresos. Entonces, un famoso profesor inglés me dijo, mmm, no está mal, no está mal, pero mmm, calcula demasiado y vas a tener problemas en cuanto le pongas muchos datos. Yo dije, mira, dado que estamos haciendo críticas, tu sistema... <risa> Sobre la ciudadanía inglesa no tiene nada de jurídico. Es decir, es bárbaro como llama pero la nacionalidad inglesa no es un problema jurídico. Para que haya problemas problema tiene que haber deberes, permisos, obligaciones o, o, o facultades. Y, y lo tuyo es simplemente que es inglés o no es inglés. Terminaron, terminaron eran buenas las, las críticas porque las dos críticas eran ciertas la mía hacia él pero también la de él hacia mí y nos dimos cuenta cuando el, el sistema empezó a crecer eh, es importante escuchar las críticas porque sin querer el otro está trabajando para ti esto es una cosa que valdría la pena que se difundiera en el ámbito político, porque cuando uno hace una crítica, todo el mundo se queda, no, la crítica, si es correcta la crítica, tú la, la adoptas y, y forma parte de, de, de tu ventaja. Bueno, <coughs> uh, ahí nos, nos fue bastante bien, pero claro, teníamos que trabajar más para hacerlo un sistema uh, comercial industrializarlo, ahí necesitábamos mucho dinero, ahí ya no me alcanzaba todo el dinero que yo tenía. Entonces presentamos un proyecto a la Unión Europea, que después de haberlo estudiado muy bien, nos dijeron que no, que no lo financiaban, mejor dicho nosotros pedimos 100 millones y nos dieron 10, o sea, no, no lo financiaban, porque era inútil y peligroso y entonces yo, yo dije mire eh, mire que son contradictorios o es inútil o es peligroso si es inútil no puede ser peligroso si es peligroso no puede ser inútil de cualquier manera acá es, acá estaban todas las casas eh, de informática eh, diciendo no mire no, no, no lo hagan desarrollar porque estos son outsiders es y nos, nos van a sacar el trabajo. Bueno, forman parte de, de la vida. Eh, en ese tiempo, mmm, en ese tiempo, a mí, yo, yo estaba preocupado por un tema jurídico que era el que hay muchas leyes, muchas de las cuales están derogadas, pero no sabemos cuáles. ¿Por qué? Porque los juristas eh, y sobre todo los legisladores muy vagos, muy fiacas, dicen quedan derogadas todas las normas que se ponen en el presente. ¿Cuáles son? Bata la pesca. Eh, debo decir que además es inútil eso, porque es cierto que quedan derogadas todas las normas. Si no, no tendría sentido hacer una nueva ley se puede hacer una nueva ley porque deroga todo lo anterior uh, el problema es saber cuál eh, no, no le podés poner a una computadora quedan derogadas todas las normas <risa> no sabe qué hacer entonces por esta razón mmm, yo creé una maestría en ciencia de la legislación en la Universidad de Pisa, en un momento en que no había maestrías y me rechazaron la maestría porque dijeron no hay maestrías. Digo, ¿pero qué hay? Cursos de perfeccionamiento. Entonces, dije, entonces, bueno, lo mío es un curso de perfeccionamiento denominado Maestría en Ciencia de la Legislación. Y así nació. <risa> bueno, tenía sí. todo el apoyo de los importantísimos. Eh profesores italianos, entre ellos Alessandro Pizzoruso, el más grande constitucionalista italiano de los últimos años. Y empe empezó, empezó a funcionar, empezó a funcionar, empezó a funcionar. En eso aparecen las eh, normas ISO, para, eh, para normalizar una, una presentación. Y la, la mmm, región toscana dice, todo el que quiera transformar su actividad en una actividad con, conforme a ISO 9200, nosotros lo financiamos. Y a mí la palabra financiación siempre tuvo un atractivo <risa> impresionante. No sabían en qué me metía. Era un, fue un trabajo inmenso, complicadísimo. Pero, bueno, eh, mi maestría está <ríe> normalizada en norma eh, en, eh, ISO. Y entonces empecé a hablar con la gente de Italia. Sí, sí, dice, estamos trabajando en esto, en las dos cámaras italianas. Bueno, en 1995 lo traje a la Argentina. Hice un acuerdo con la Universidad del de Salvador, la Universidad del Salvador, Universidad de Pisa, y traje la maestría acá. Eh, acá tuvo mucho más éxito que en Italia, mm, mucha gente vino, y además eh, algunas provincias como la provincia de Entre Ríos nos pidieron que la hiciéramos para los funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputados. Así que yo volaba todos los, en un avión chiquitito que va a, a Entre Ríos todas las semanas a dar esta, esta maestría. Acá viene una parte que quiero ser muy, muy, muy claro. Lo que voy a decir ahora es una conjetura mía. No tengo pruebas. En, entre Ríos estaba, tenía un, un instituto el que fue ministro de Justicia y a, abogado del, del Estado. Eh, este señor mm, sacó una, pro, propició un proyecto de ley para sacar el digesto jurídico argentino. Y tomó todas las cosas que yo decía en el curso. Yo no lo conozco personalmente, se llama Granillo Campo. No lo conozco personalmente, por lo tanto, no sé si esto que digo yo es cierto, pero es muy raro si no fuese cierto, que cuando apareció, me dijo ¿qué te parece? Estupendo, dice exactamente lo que digo yo. Pero a nivel de ley, sale la ley 26.000, 924. 964. Bueno, entonces se llama a una. Uh, el Poder Ejecutivo uh, llama a una. Mm, competencia de. ¿Cómo se llama? Una licitación. Una licitación. Para ver quién hacía este estudio. Y. Me llaman de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la cual yo fui alumno y profesor, y me dicen, ¿tú quieres trabajar con nosotros? Sí, encantado. Bueno, entonces nos presentamos, la Facultad de Derecho y dos eh, casas editoriales y otra gente. Ganamos nosotros, porque obviamente teníamos todos los elementos, y partió la aventura del digesto. Eh, 1999, eh, yo fui encargado de hacer el manual, que todavía está en internet, el manual del digesto jurídico argentino. Eh, trabajé obviamente con, con otra gente, eh, e hicimos un manual de 71 reglas, breve, porque la cosa fundamental que le decíamos a legisladores sea breve. Y tú no puedes decir, sé breve en 80 páginas. Entonces, hicimos una cosa muy muy muy apretada. Pero está todavía en internet. Uh, y todo otro grupo tomó las 32.000 leyes que se dictaron en Argentina desde 1853 hasta el 2005 y se le pasó a sedazo con sistemas informáticos porque eso no se puede hacer a mano es, decir, es, es imposible <ríe> hacerlo a mano con sistemas informáticos con partes de inteligencia artificial eh, y con un cuerpo de expertos de cada materia lo primero que dijo la ley eh, Argentina y, que era exactamente lo que yo pensaba es hay que dictar hay que de, determinar un número cerrado de materias jurídicas no se puede decir hay un número infinito de materias jurídicas. no cuántas son las, las materias jurídicas si tú vas a la facultad de derecho cada, cada uno va a decir no la mía es y la mía es más grande y la mía es así bueno, no, acá se dijo, son 70, o 72, me acuerdo. No, perdón, 27, son 27. Porque se usaron las reglas de las letras del alfabeto, son 27. Y nada más que 27. Esto trajo, obviamente, críticas de un montón de lugares, porque dijeron es arbitrario. Sí, señores, es arbitrario. Porque en algún momento hay que tomar una decisión. Eh, es arbitrario que un gol sea atravesar la pelota todo el arco mientras que en tenis basta que algún pelito de la pelota toque la, la raya para que, que, que estés firme ¿es arbitrario? sí, es arbitrario pero una vez que es aceptado todo el mundo sabe a qué atenerse y esto era lo importante bueno, 27 grupos, se trabajó 14 años hubo también eh, eh, cosas políticas de por medio, pero finalmente, finalmente todos se dieron cuenta que eh, era un, una cosa fantástica que la Argentina tuviese su digesto y eh, fue aprobada por la comisión bicameral. Pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo dio su consentimiento y fue aprobada como ley y actualmente es una ley del Estado. Es una ley del Estado argentino en la cual, uh, de 32.000 leyes que teníamos, ahora tenemos 3.300, 3.400. 3 eh, soy uno de los mm, juristas más eh, insultados de este país. Porque todo el mundo me llama diciendo que he tirado a la basura eh, nueve décimos de la legislación argentina. Y mi respuesta es yo no tiré nada a la basura. Eso era basura. ¿Por qué era basura? Porque eran leyes que habían perdido su vigencia porque eh, eran anacrónicas. Por ejemplo, toda la circulación de carretas no tiene sentido. No hay nada que discutir out eh, las leyes que tienen un objetivo y ya lo cumplieron terminaron las leyes que tienen un plazo y ya lo cumplieron afuera las leyes que fueron derogadas expresamente afuera y las leyes que fueron derogadas implícitamente afuera eh, todo esto dio que <ríe> la legislación en vigor era nada más que el 10% eh, esto trajo muchísimas discusiones y muchísimos problemas y es el día de hoy que Argentina es el único país que tiene el sistema bien hecho porque lo tienen también, eh, lo tiene también Nicaragua, pero Nicaragua ha copiado el nuestro y es un gravísimo error, no se puede copiar pantográficamente un sistema a otro porque cambia el medio donde se aplica la ley no es, no es un juego eh, cerrado es un juego que tiene que ver con las eh, situaciones sociales que hay en cada país si tú lo transportas eh, te va a dar una cosa equivocada bueno, esto es eh, acá en San Luis tenemos un tenemos dos hermanos que gobiernan alternativamente la provincia, eh, que decían, eh, ellos también iban a hacer un, un, un digesto, y lo hicieron. Entonces me invitaron y para que lo viera, digo, ¿a mí qué me muestran? <risa> no me pueden mostrar las leyes, muéstrenme cuáles fueron los criterios científicos que utilizaron para hacerlo. Es el día de hoy que estoy esperando que me contesten. O sea, no lo hicieron con criterios científicos. Habrán mira, ¿qué te parece? Y esta me parece que sí, esta me parece que no. Y, y algo así habrán dicho. No, no, no sé, esto es una conjetura, no tengo idea, pero no tiene criterios científicos. En Italia se intentó hacer lo mismo. Se pusieron muy serios. Inclusive un gobierno, Berlusconi, creó, un ministerio, un, para la simplificación, así, más serio que esto imposible, salvo cuando uno ve, veía quién era el ministro. El ministro era Calderoli, el que había hecho la porcata en materia de ley eh, de electoral. Entonces, bueno, yo dije desgraciadamente... Calderoli, ¿qué hizo? Hizo cosas para la televisión, agarró unos libros, los quemó. Eh, quemar libros, simplificamos. No, quemar libros es, es quemar libros, nada más. Eh, la simplificación no se hizo porque, eh, primero, dictaron una regla por la cual todas las leyes que eran posteriores al 1976, estaban bien, pero las anteriores debían ser, eh, debían ser eh, trabajadas para, para aceptarlas. Eso se llama ley guillotina. Es un criterio muy, muy discutible, muy discutible, y trajo muchísimas contradicciones, había comisiones que trabajaban después a esa ley la modifican con otra ley lo que es un grave error es decir, o esta ley está bien y entonces la dejamos o esta ley está mal, la derogamos y hacemos otra, no es que sacas otra para explicar la primera bueno, y esta segunda tiene para mí otro inconveniente quiere Lograr dos objetivos, que son la simplificación y la calidad de la ley. Yo aplaudo los dos objetivos, pero son diferentes. Es decir, la simplificación es un problema de número, la calidad es un problema de contenido. Entonces, no puede haber una comisión que haga las dos cosas al mismo tiempo, a menos que sean genios ultraterrestres. De hecho, no lo pudieron hacer. Italia está sin resolver el problema Alemania trató de hacerlo y tuvo el problema de siempre entre eh, eh, el Estado Nacional y los Landes en Francia se intentó mmm, se hizo una cosa mmm, diríamos aceptable pero no, no es no es una eh, no es una simplificación eh, bien hecha lo mismo los, los españoles ahora lo está intentando eh, dos países Perú donde me invitaron yo dije ¿cuáles eran los criterios? claro, son criterios eh, muy exigentes entonces las comisiones dicen ¿por qué no los afloja? Digo, porque si aflojo los criterios va a salir una cosa floja es decir, no va a ser un buen digesto ahí estamos, yo, encantado de colaborar. Y el otro país es eh, Colombia, con el cual también estoy colaborando. En Colombia hicieron una cosa, para mí, muy discutible, que fue encargarle a, los, a, las propias, a la propia eh, administración pública, que dijese ella, por ejemplo, que se, por sectores, que se, salud, cuáles son las leyes sobre salud y para mí está equivocado porque tiene que haber un criterio uniforme de todas las leyes no puede ser que en salud yo aplique un criterio después en agronomía aplico otro entonces cuál es el criterio no se puede saber de cualquier manera están trabajando eh, me piden la colaboración y yo encantado con, con eso muy interesante un percurso de tres, cuatro decenios de, de, de, de, de... Sí, sí, del 68 hasta ahora. ¿Y eh, eh, sí. eh, cuál es de, de vos pensiero de la eh, completa inversión o, o la, el completo reverso de eh, inteligencia artificial que en los años 80 fue de... Eh, top-down y eh, hoy es bottom-up de las sí. neurales e, e, machine learning e deep learning eh, ¿vos pruebas aplicar el aproximo moderno al, al, al problema de los leyes? Sí, sí eh, Aclaro que me siento mucho más cómodo con el sistema jerárquico porque tengo una formación lógica, entonces ahí eh, rápidamente sé si está bien o está mal. Tengo inclusive una anécdota muy linda para contar. Eh, Georg Henry von Bricht, eh, yo lo invitaba que viniera a, la escuela, a las escuelas normales de Pisa antes de ir a las conferencias que eh, yo dije. y La escuela normal de Pisa tiene un, una cosa muy curiosa. Cuando yo gané la cátedra en, en Pisa, eh, yo me había ido de acá con dos mil dólares en enero del 76, la gané en, en, en agosto, en octubre no tenía un centavo. Entonces fui corriendo a cobrar. Y me dijeron, pero usted cuándo ganó la cátedra. Digo, ahora, no, dice, va a pasar un año y medio, dos años hasta que usted cobre. Digo, y, ¿y yo cómo vivo? ¿Qué soy yo? Me dice. Yo soy un empleado administrativo. Vale, pregúntele a sus colegas. Le pregunto a mis colegas y me dice, ah, es cierto pero uno de ellos era un historiador, y me dice, Napoleón Bonaparte fundó dos escuelas normales, una en Pisa y otra en, en París, mejor dicho, una en París y otra en Pisa. Y la escuela, las escuelas normales, sea la de París que la de Pisa, tienen una ley no escrita, una costumbre, por la cual si tú puedes enseñar una materia que ningún profesor del lugar pueda enseñar, te dan casa y comida. Y entonces dije, voy a enseñar filosofía analítica, que es lo que... Y nadie en aquella época podía enseñarla. Ahora sería otra cosa, pero estamos hablando del año 76. Uh, por esa razón, yo formo parte del... Yo enseñé en la escuela normal, ¿eh? formo parte de la escuela normal, ¿eh? de los profesores las Y yo lo invitaba ahí a George Henrik, Nos manda una, una vez una versión de, un, de su sistema de lógica de óntica y, como es un gran señor, lo mandó un mes antes y con Carlos Alchurro nos pusimos a revisarlo y el cuarto teorema daba mm, contradicciones. Tú sabes que <risa> las contradicciones... No se pueden aceptar. Entonces, me dice, Carlos, ¿qué hacemos? Y digo, y se lo decimos. Sería terrible que él esté dando la conferencia y nosotros le digamos, tiene una contradicción. No, se lo decimos antes. Bueno, lo invitamos a almorzar, le dijimos... Mm. Dijo, voy a ver. Y esa noche, cuando dio la conferencia, dijo, yo he traído esta conferencia, pero me han hecho notar de que hay una contradicción en el eh, cuarto teorema. Pero no tengo una solución en este momento, así que voy a darla como la traje. Se quedó ocho días y ocho noches en el hotel de Pisa eh, y cuando llegamos a Florencia tenía una solución, perfecta, es decir, esto es un genio tenía una solución en serio no un parche como lo hubiésemos puesto nosotros para salir del problema no, no, no, tenía una solución de fondo esto es, esto es genial y esto lo pude ver con los ojos de la cara, como decía mi maestro eh, el, el tema de eh, la lógica de la inteligencia artificial actual que es eh, eh, Button Up eh, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes yo creo que hay que usar los dos criterios mm, depende para que lo quieras si lo quieres para hacer una cierta cosa entonces uno, si lo quieres para hacer otra, otro si tienes una un, una obra muy grande, trata de ver si puedes usar los dos, porque eso es realmente eh, importante. Eh, son inútiles las discusiones de cuál es el mejor. Y el mejor es el que sirve para resolver los problemas. <ríe> Todas las demás discusiones son inútiles, que estamos discutiendo. No, no, no, no, no son eh, eh, seres que tienen cualidades. Son instrumentos que sirven para resolver cosas. Y bueno, ¿cuál es el mejor instrumento? Este. Entonces aplico este. Yo lo estoy, lo, lo estoy usando, es más, en este momento estoy haciendo un sistema experto, para llamarlo de alguna manera, eh, para una casa editorial argentina, para que eh, todas... Toda la uh, enorme cantidad de datos que tiene puede ser fácilmente llevada al usuario, que es un juez o un abogado, y no como es ahora que tú le preguntas y te trae 300 casos. No, te tiene que traer tres, cuatro. <risa> si no, no es selectiva. Esto requiere muchísimo trabajo y requiere una regla de derivación muy refinada. Bueno, estamos trabajando en esto y vamos a trabajar con los dos criterios. Es decir, por ahora dije a mis eh, colaboradores, léanse, primero, Lógica sin Verdad, y después un libro que yo tengo sobre... Eh, Lógica informática, Derecho y Estado, donde explico cómo, cómo aplicar todo esto. Y ellos ahora van a estar por encima de mí en el botón up porque seguramente siendo más jóvenes, es decir, yo vengo corriendo de atrás, ellos van a ser más rápidos, pero bueno... De esto se trata, de la colaboración entre gente que tiene más experiencia y menos rapidez, eh, y la gente que tiene más rapidez y menos experiencia. Muchas gracias por eh, la, la historia, la, el raconto. Gracias. Es muy, muy lindo. Gracias. Gracias, gracias a ti.